Si diferente lo ve, sé que me siente tan bien. En los placos tiene fe, eh. Tira corazón en IG, manda HNP, falta talla para los P. Así es que lo hacemos, si quiere pasar el día, como nosotros, fumando el dedo. Simpleza que ya es mía, como ese si no lo quiero, acá no lo salgan en el hielo. Pa' los que siento, no hay pero, actuar en un momento feo. I don't know, bitch, I'm la like it. Sobran capitán en un navío que se suba su seca al encomido. Ojo que le salta la ficha cuando está dolido. Si busca fama de los blancos, entonces en la allá. No te quedas a vos, la casa acá te falta talla. Nuestras ganas hablan por sí si solas, vos no. Los tiger a los, tigueros, a los No tilden de si no puedes hacer nada de lo que haga vi Fla le pone tapa el que no tapa ti Chaparro me canta a los chaparrín. Hago chin-chin porque sí porque es viernes No me perdí, ando en kill donde siempre Si me fui, volví, si caigo ahí, es para 20 Yo no pedí querer los grill sobre los dientes Sé que me siente tan bien, en los placo tiene fe. Eh. Tira corazón en IG, manda allá en B, falta talla pa' los Lucy diferente lo ve, sé que me siente tan bien, en los placo tiene fe. Eh. Tira corazón en IG, manda allá en B, falta talla pa' los